I'm going Hace un par de días un marcianito se me acercó, me dijo Lárgate de acá, pirobo, esta es mi estación Pero no me puedo ir, señor, yo tengo una misión Encontrar algo de vida en toda esta desolación Pues ya me estás viendo a mí, ¿acaso no te basta con eso? Es que no creo que sea real, en verdad yo lo siento He visto muchos como tú, pero solo en películas y esta conversación se ve demasiado ridícula no Lo dices por mi apariencia, porque soy mejor que tú Es normal que allá afuera ellos me tengan como un tabú La gente le tiene miedo a lo que desconoce <risa> Y con Tú razón, tú eres feo con cojones Ese es el problema, o seres superficiales Y cada vez tienen menos valor los sentimentales Eso es lo correcto, con eso me toca luchar Todavía quedamos quienes lo queremos cambiar Y pa' ellos no es normal que yo esté hablando contigo Pero pa' qué quiero ser normal si eso es tan aburrido Yo creo que estás loco, pero así me caes bien Te estás pareciendo a mí, pero no preguntes por qué Me estoy pareciendo a ti ¿Acaso estás bromeando? Imposible No hay forma de que eso esté pasando No, para nada, tú sigue creyendo Cuentos, no hablaré contigo hasta que un marcianito un día me puso a pensar que las cosas aquí las estamos haciendo mal Todo está fatal, ya nada es igual Tengo miedo de cómo vamos a terminar Un marcianito un día me puso a pensar que las cosas aquí las estamos haciendo mal, ya nada es igual, todo está fatal Tengo miedo de cómo vamos a terminar mi yo también soy diferente y me prohibieron volver desde que hablo con la gente ¿Es broma? Entonces ahora ¿dónde estás viviendo? ¿Crees que vale la pena todo lo que estás haciendo? Lo vale, lo vale cada maldito segundo Yo sé que hay algo más allá, hay algo más profundo Lo quiero descubrir contigo, dime si te atreves y cruzamos los límites que ponen cuatro paredes Está bien, yo me atrevo, pero espérame un momento Como son en tu planeta, en verdad yo no lo entiendo si en el mío estamos mal y yo no estoy de acuerdo Que ahora pasado en el tuyo como para que estés huyendo Ay, es una larga historia, te voy a contar Coge, sigue y ponte cómodo, me voy a temorar Y es que todo iba bien hasta que los descubrimos Ahora quieren imitar todo lo que ustedes vi ah. Cada día hay más envidia y odio entre nosotros Poco a poco nos estamos volviendo peligrosos dices que es culpa nuestra solo por culpar a alguien O es que en verdad tienes pruebas para poder acusarles Tampoco entiendo si nosotros somos los malos ¿Por qué te gusta hablar conmigo? ¿Eso es raro? Verás, los humanos realmente no me acusan pero en ti veo algo que hace rato no encontraba No todo está perdido, algo podemos hacer Somos pocos, pero podemos hacer las cosas bien Está bien, me uno, ahora dime cuál es el plan No es que te quieras arar, pero tengo un poco de afán La cosa es muy sencilla, tú vuelves a tu planeta Pero a nadie le puedes contar la misión es secreta